Estamos hablando. ¡Claro! ¡Hay sí, una página no. de joder, cosa? ¿Eh? que quieres... ¡Hola, ¡Hola, ¡Miren! Yo estoy acá con es Camila. El... No sé si la ven. Ver, no, con... no se ve. Creo que también está touch. El primer, Dale. Dale. primer capítulo, de, de el capítulo. El primer capítulo. Barra Espaciadora. Con barra espaciadora. De no te rías, Camila. con no, la barra espaciadora. Con esta. Con esta, eh. Como no puede estar acá. Pero con esta, eh. Ah, ¿estás probando? Bueno, yo tiro esta eh, vez. Sí, voy ganando 2 a 0. Pero no entiendo que... Mira, son 7 temporadas. ¿sabes? Mira, para tirarse hacia arriba ese, es que para hacia eh, abajo es de 7 capítulos, creo. ¿verdad? Mira, para hacer... Mira, ¿cuál es? La tercera temporada tiene 12... Mi perro es una bebé y está ¿no? perdiendo no, mira. Dale, dale tienes que ir con la pelota. Te voy ¿sí? a ganar re fácil, eh me falta una y te gano a la primera ya, son tres ahora es, o sea, como... dale ponte donde la pelota y la cierres dale pero no no de... parece... ah, <ríe> no te rías ah la de la no chica del cable están los chavos la, la, la vinita del chabón y los dos ah, no, no te rías estos son pendejos de internet no es que no, es un propósito eh vale. pero lo que a mí me gustó es que mira ves cómo se llama la ¿ves? más adolescente. Ah, con pero ¿con calidad. este se hace? ¿Cuál ¿eh? si no, puede manejarlo, ¿eh? Te, muere, o te cuesta? ¿Te, te cuesta? Cosas no. Raras. Sí, pero no. No, no. Maldad, no, no, no, no, no, no. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> 4, 4 el que deja a este punto, anda algo, La primera, o sea, ¿eh? la <risa> está. Pero chicos, todavía no he terminado, ¿eh? ¡Malo! ¡Malo! Tu hermana. No tengo hermana. ¡Me cagas! ¡No tengo gorra! ¡Tengo gorra! ¡Para, para! ¿Para ser bueno? ¡No! ¡Mira, tengo gorra! para para ser bueno no mira tengo gorra no tenés una gorra! ¡Mira! ¡Una gorra! Horrible. Y Coso, para no, vos, ¿cuánto yo... viste? ¿cuántos viste? ¿Cuántos minutos? No, no, yo vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos casi la primera temporada y después la, la cual Ah, puedes hacer así, eh. Puedes, ¿Puedes llevar la pelota a así. ¿Viste, Mirá mis pernitas. Mirá no, cómo se mueve el palito. Mirad, déjame quieta. No, que ah, perdita, no, porque salió. Ah, perdiste, vos. Si. Bien, faltan Normalmente... dos. No, yo le no dije que tiene que ver el celular. Mira cómo lo veo con el culo. Como. La... Me rebota, la eh, rebota. Presión, ¿sí? Malito, rebotador. ¿Qué es? ¿Qué es? No, que genial. ¿Es genial? Sí, es genial. Malo, que que malo, malo. malo. No, ¿Eh? Me traje, ah, perdón, me traigo no, con tus gritos es como... ese, ese es el segundo capítulo, el tercer capítulo No, para, sí, para, para eso, para allá, para allá A mí eso me ah, no me gustó tanto parece, parece, el, me el primero que atrapa sí, Ah, bueno, el ese es El, el primero de... que atrapa ¿Qué, ¿Qué el de ese que te dije en el celular que está muy bueno ah, Y una aliviana <ríe> Que está muy buena también Espera allá, ¿por qué se va a allá? No sé ¿Dónde está la pelota? Ah, perdí Está muy bueno. te el que hace este punto gana, eh. Empate, eh. ¿Está? ¿La gorrita le te. Flayero? Sí, te da la segunda. ¡No! 2 a 0, eh. Me la puedes dar vuelta si querés, eh. O sea, dar vuelta es ganarme 2 y ahí empatamos. No, no, tenés que Yo no te voy a dejar ganar, eh pero si vos ganás, sos una genia. Pues te ahí está lo que. Yo no me acuerdo... Bueno, yo la primera vez que el capítulo 7. no no es el sonaporte! Me que tenía los de Grabando... <mírmuglia> <¿También? mírmuglia> el <choro> en directo! <mírmuglia> ¡Ay, el chaboncito <mírmuglia> que lo Grabando con Frax. <mírmuglia> dale sí. <Sí>. para mi ¿Qué están jugando? ya <mírmuglia> está! ¡Ah, no está! ¡Ah, ya a ¡Ah, ya está! mira mira está! ¡Ah, ya ¡Ah, ¿Por qué no saqué? ¿De la, la de? Bien, no ¿La imagina. ¿Cómo no ¿La de había? Si ¿Sí, yo fui a comprar. está delante de las cajas. Okay. ¿Cuánto sale? ¿No? No. ¿No? Me la vas a dar vuelta, Camila, mira. bueno ya está. Bien, ¿qué Uy. Buen dirección? Bueno, mira sí, esa. Sí, Sí. <ríe> no, sí, que... ¿Qué, Estamos grabando. Hello. Lo... Canal de Camila en la descripción. A ver que lo tiene no, no. no, la... la... la... que No, ¿Oh, y... se la quedó. No, dale. 3 a 3. Parecemos no videos. Nada. Que, que ve que tiene un... No, no, nuestras piernas, nosotros. No, no nada? A por la No. Estás mirando con celulares, saca fotos y ella no tiene nada. Mirá, atraviesa mi cuerpo. Suscríbanse al canal de Franco, se ¿sí? no sean porno. No seas si que decirlo. No, se Suscríbanse al canal de Franco, ah. no seas porno. Se <coughs> no, se después nos sacamos no una foto pero la no, niña tú no del video. No, primero me dejó. con tres! Bueno, la primera. Bueno, no corto acá. Ganaste, qué malo. Exacto. Bueno, después de libro nos vamos soltando. ¿eh? Y ese era es el segundo de por